Bueno Activision tengo este problema al entrar a mi cuenta Activision. digamos que le pongo iniciar sesión y en vez de poner aquí me voy a pattern. Vamos a tener me sale está mi cuenta. Entonces me pongo aquí como mi contraseña. Perdón que algo mal la contraseña guardarle hoy configuración de factores saltar por ahora entonces miren lo que me pasa me voy aquí a quedar perfil Perfil, y pues me sale este correo que no es mío ¿Lo ven? Información básica este, es mi, este no es mi correo No sé si me llegan a entender No lo puedo quitar me Manda un código ese correo que no existe No existe este correo Este no es mi correo ¿Entienden? A eso yo me voy Este correo no es mío Mi correo es este Nota rápida. Corrego es este. Walker quince quince. Arroba oh My